Hola, buenas de nuevo, eh, bueno, este vídeo trata un poco de presentar el, el tutorial del Space Invaders, que es otro jueguecito hecho en VR Script para, bueno, para los MSXVR. En este caso, pues, habría que descargarse de, bueno, la URL de GitHub, como siempre, el, el proyecto, el zip, está Subido en, en el GitHub como, como el resto, ¿vale? Sería esta dirección. Eh, examples. Eh, sería esta, ¿vale? Ahora dirá que, bueno, realmente no, no se lo ha bajado, eso es un error, no son 200k. Eh, porque no lo he subido todavía, hasta que no, hasta que no esté todo, todo el paquete montado, no lo, no lo pienso, no, o sea, no lo voy a subir. Entonces, eh, bueno, yo ya me lo había, ya me lo había descargado aquí, vale, en un directorio. Tengo aquí ese zip y, bueno, lo vamos a, a descomprimir. De acuerdo Aquí tenemos esto, el dato típico con fuentes, texturas, scripts... vale eh, Vamos a mirar eh, cómo se arranca. Eso lo podemos ver aquí. Aquí vemos que se arranca tal cual, así. vale Y esto es lo que se supone que muestra o enseña a hacer el tutorial. ¿no? Eh, me deja una S. Vamos a ver... Bueno, pues nada, vamos a, a hablar del, del Space Invaders, que es el juego que va que bueno, que del que hemos hecho el tutorial. Este juego eh, lo desarrolló hace mucho tiempo ya eh, pues para probar cosas de VR Script. Lo desarrolló mi compañero Víctor Martí, mi colega. Y este pues nada. La idea era hacer un tutorial de esto y al final, pues, años después, he decidido rescatar ese código, cortarlo a, a GL y hacer el tutorial. Así que nada, voy a enseñaros un poquito cómo es el juego y os voy explicando os voy explicando cosas, ¿no? Aquí, pues, un título, de screen sencillica con el push space button, pues eso, le damos a la barra espaciadora y entramos al juego donde tenemos al player que podemos por aquí, pues, disparando a los enemigos, ¿no? clásico inválido de toda la vida, eh, cosa interesante pues, por ejemplo son estos escudos, ¿no? los shields, eh, que es interesante porque se, se destruyen, ¿no? se van corrompiendo con los disparos tanto de los enemigos como los del propio jugador eh, los enemigos se mueven todos sincronamente, o sea, hay una, una rutina que los mueve todos eh, de forma síncrona. el único que se mueve es un poco a lo loco, es el, es el OVNI rojo que sale cada, cada X tiempo y que si lo matamos pues nos da un, una serie de puntos, de puntos extra. El juego no es más, es esto, una vez consigues de, de, de, de, de, de, de, de, eliminar a todos los, a todos los enemigos, pues, pasamos a otra fase exactamente igual a la anterior solo que poco con un poquito de más dificultad y, y ya está el juego oh, me bueno el juego es así no tiene más, más, más complejidad que esta que aún así pues bueno eh tiene cosas interesantes que aprender y, y, y descubrir ¿no? en de cuanto a, a cómo funciona y, y seguro que aprendéis cositas nuevas de WordScript con, con lo que veis en este código bien, esto es lo que muestra todo el paquete, como siempre cuelga de, de, de data ¿vale? Eh, las texturas A verlas y vamos a poner este a vista, y así que tenemos bueno pues todas las texturas que se han utilizado en el juego. Vale, eh, luego, pues los scripts que se han utilizado, que en el tutorial, tanto la wiki como ahora os enseñaré también desde el MSXUR se puede se puede ver y se explican cómo funcionan todos estos scripts y bueno son sonídicos son idicos que se han utilizado para para juego eh, lo que os decía en la ayuda podemos hacer también al tutorial y aquí tenemos pues todo lo que hemos comentado antes, ¿vale? Eh, Como El contenido, cómo se instala, lo que comentaba antes, ¿vale? Cómo, cómo se instala el, el, el paquete, cómo se, cómo se, se inicializa. Y bueno, eh, aquí ya se explica pues todo, se explican todas las, todas las, los scripts y bueno, con intención de que de que sea comprensible y de que todo el mundo pues entienda un poco cómo se ha hecho este juego. Y bueno, pues si aprende alguna cosa nueva, pues maravilloso y perfecto porque esa, ese es nuestro compromiso y nuestra ilusión. <risa> que aprendáis a utilizar vuestro ordenador para hacer cosas de hacker. Entonces, pues nada. Eh, hasta aquí hasta aquí que hemos llegado. Y, eh, ahora ya a partir de aquí, pues. Eh, revisar el, el tutorial y cualquier duda lo que sea o, o, o por email o comentarios en el, en el vídeo como vosotros queráis pues eh, si hay dudas se resuelven venga nos vemos hasta luego